Bueno, segunda subida y segunda bajada. Segunda bajada que es Vamos a hacer. Esta es novedad, no sabemos cómo es. No será. sabemos cómo es ni si es para bici es de running. o para runner, ¿vale? O sea que vamos a empezar a grabar. ¡Oh, qué buena esa! Pero que esta también es buena. ¡Mierda! Yo creo que deberíamos de abortar, ¿eh? ¿Sero? ¿No? Esto me mola. ¿Eh? Ahora mismo me mola. ¿Te mola? Sí ahora Dice que le mola Chaval, sí. bueno, si, si, por arriba también molado, aquí estamos, no me sola. me cago en tu puta madre. <ríe> Oua, chaval, creo, creo que le debemos abortar, eh. No ya donde dónde estamos, hay que bajar la motiva. Vaya chaval. Hola. Aquí se mata uno, eh. Aquí me mato yo lo que tiene que investigar nuevas sendas que hay que ir parando Vienen por aquí Pues nosotros también el señor Luis por aquí vienen los runners Ya, pues si los runners vienen por aquí, pues nosotros también No da el plato, ¿no? dicho? ¡Hey! Bueno, como técnica estaba bien